Vamos hasta Dique Pasos de las Piedras, qué hermoso lugar. Pero no solamente se lo voy a contar, se lo vamos a mostrar. Hasta allí fuimos este sábado pasado a buscar el pez de rey y mostrar un poquito de qué se trata. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, con otro nuevo relevamiento. Capaz que algunos ya descubrieron dónde estamos, y para los que no lo saben, este es un lugar hermoso. Hermoso, es el dique Paso Piedras, aquí sobre Ruta 51, en, cerca de Bahía, entre Pringles, muy cerca de Pringles, Salmungaray. Bueno, esos lugares. Qué lugar hermoso el dique Paso Piedras, qué grande que es. Y eso que no recorrimos nada, solamente entramos acá por donde sería Estomba. Eh, es muy grande, muy muy grande. Vinimos a visitarlo después de mucho tiempo. Este, vinimos con el ruso, allá están, está Javier también. En verdad no sabíamos a qué lugar venir para pescar un rato. Queríamos sacarnos las ganas. Bueno, vinimos para esta parte que tuvimos algunos nosotros, que habían pescado muy bien. Pero había mucha gente también allá del otro lado, del lado más... del lado de Pringle diríamos, no del lado de Bahía ahora estamos del lado de Bahía para el lado de Estomba allá está la hostería, que ahí les voy a mostrar una hostería que fue muy famosa y ahora está abandonada, está ahí ahí se ve está todo abandonado eso, eso era un lujo, años atrás, un lujo bueno, el problema de este dique, que es hermoso, no tiene duda que eh, hay lugares con mucho enganche, donde este, eso complica un poco las cosas. Así que hay que descubrir qué lugares no hay enganche para este, pescar bien. Pejerrey sabemos que tiene, antes había mucha perca, que es una trulla criolla, mucha carpa también había acá, hay ah, ahora también carpas. Y bueno, hay que descubrir este, dónde están los pejerreyes y lugares que no hay enganche, porque fíjese cómo es esto, todo piedra. Donde estoy parado es todo el borde de la sierra y puede haber enganche. Bueno, ojalá que acá no haya ojalá que podamos pescar. Ahora vamos a mostrar, como siempre, equipos que vamos trayendo. Trajimos de todo eh. para tirar bien adentro, para tirar cerca. Tiene una hondura infernal, acaso no sé, pero tiene pinta El agua cristalina y tiene mucha, mucha hondura. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Algo vemos, calafate. Buen día Buen día, ¿cómo va? está Gabriel? Buen día, ¿Buen día? ¿Buen día? ¿Buen día? ¿cómo está Cari. ¿Está muy frío no hace? ¿Podría estar peor? Podría estar peor sí. Pero bueno, las mañanas de esta época son sí. así bueno, venimos a probar acá este lugarcito lindo Bueno eh, Que sí, no. nos han dicho estos días ayer y la semana pasada, pescado eh, A ah. ver si le podemos mostrar un poco del dique que se, no se viene y bueno. Salifa, no, sí. eh, tenemos que hablar de este señor que nos atiende de primera. Eh, José Rodríguez, eh, en Buchardo, 1050 y algo. Y uno. 1051. Eh, Dientudo, amarillo, de primera, muy el muy paradito, Y unas plateada, pero como pueden ver, de primera. Espectacular. Es de espectacular. primera, un tamaño ideal. Muy este, bien. Excelente. Este... Bueno, vamos a empezar a probar, a ver qué es lo que más le gusta Exacto, vamos a probar porque, bueno, acá nos han pasado el dato que estuvimos hablando, que era con plateada eh, mojarra viva Así que bueno, vamos a mostrar Dale Vamos no, a cambiar de lugar Vamos a cambiar de lugar, a Calafate. Se veía eh, que hay gente allá. Se ve muchos autos ya en dos o tres lugarcitos, bueno, vamos a ir a probar, ¿viste? Tenemos que pagar derecho de piso que no conocemos acá, ¿viste? Sí. Este, pero bueno, por comentarios hay varios pesqueros y bueno, vamos a ir probando a ver en cuál. ¿Le dimos un ratito a ese lugar? Le dimos un ratito ahí en el lugar de la, donde está la hostería y, y bueno, no tuvimos ningún pique. Tuvimos media hora, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, vamos a probar un poquito más adelante. Dale. Acá lo voy traciendo. Primer pescadito para mí Ahora les voy a contar un poquito Sanito, gordo Gordo, eh, mira, Yo <risa> creo que Cortito y gordo, ¿eh? Bueno, hace años que nos venía aquí. A lo que es el dique Paso Piedra. Eh, veníamos contando en el camino. Primero estuvimos al lado de la hostería. No teníamos pique. Vinimos para acá, donde estaba la ranchada aquella. Mirá, mostrámela. Allá hay una camioneta un auto. Este es el sector 19. Así, búsquelo en el mapa. Hay un mapita en el cual lo pueden encontrar ustedes en Amante. La página del Facebook es Amantes del Dique Paso Piedras Y hay todo un mapita con los sectores donde se puede bajar con los vehículos En este momento estamos en el sector 19 este, Que aparentemente no hay enganche Segundo pique, recién sacaste uno vos, uno yo Bueno, estamos probando Estoy con una caña Patria Rot Para hacer un lance de adentro Una G de Patria Rot Anzuelos Línea de dos anzuelos, las oladas rojas de 50-60 centímetros y encarnamos con plateada de vientudos. ¿eh? Plateada de tubo. Sí, con una plomadita pluma, de 150 gramos, bien a fondo estoy. Pero no quita que eh, a la tarde pesquemos flote. Exacto. Este, estamos probando a ver cómo es esto. Un así. lugar hermoso para la familia también. ¿eh? Oh, para venir a acampar. Mira lo que, ¿qué muy, pintor, muy pintoresco, agua transparente. Qué paisaje. Como pueden ver, miren el agua transparente transparente excelente para la familia hermoso hermoso está bueno poquito viento no hace frío este bueno son como las 11 de, es como las 11 de la mañana más o menos llegamos a las 9 y media así que bueno vamos a seguir viento. viendo a ver qué se puede pescar Mirá qué boca chiquita tiene, muy chiquita la boca, eh. ojo con ese detalle, eh. no hay que usar anzuelos muy grandes, un 2, un 1 hay que usar, muy chiquitos, gordos, mirá lo que son. Sí, mira cómo le mira sale. Qué, mira qué panza, a fondo total, eh. ojo, y estamos tirando lo más lejos posible, porque acá cerca vimos que sale mucho pescado chico. Pica mucho, pero chico. Yo estoy con la otra vez, le digo, una patria G, que es una, una, una patria rod G que es más o menos para tirar un plomo de 140-150 gramos y lo más lejos posible bien a fondo. ¿eh? Es una cuestión de elección, ahí Javier está preparando una flote, a ver si por ahí de flote pica también una arriba alargando la viento de cola que estamos. Pero bueno, vamos a ir probando. hermoso pejerrey. ¿eh? ¿Qué otro, pescado sanito? Otro más. Otro ¿Qué pescado más. sanito? Mirá lo que es. Espectacular. Espectacular. ¿Qué pescado sanito? Espectacular. Muy bien. Pica bastante. ¿eh? Hay muchísimo chiquito. Muy muchísimo bueno. pica. Pero bueno, queremos lo más lindo, ¿no es cierto? Bueno, pero pero... Eh, ¿y seleccionando con el, el tamaño de la carnada. Exacto, tal cual. En el suelo y la carnada. Muy bien. Plomadita acá. Eso, le ponemos algo ahí para que levante al toque. Bueno, ¿qué tenemos? De todo un poco. ¿Puede hablarnos? Sí. <risa> eh, como es, trajimos un poquito de mondiola de jabalí y chorizo de jabalí. Bien. Y de lo de Quique Godoy nos dio los bifes que después lo vamos a mostrar. Sí. Y una morcilla de patefoy que se ve espectacular. Tremendo. Ahora lo, recién la vamos a cortar. Tremendo. Como pueden ver, mira. Qué mal, qué mal la está pasando. Uh, tremendo. Tremendo. Mirá cómo estamos, mira. Mirá lo que es esto: un sueño. Qué mal. Un sueño. Acá bar... vino el amigo Bardelli también, que ya tuvimos el muchacho que hace las líneas de Red Fish, ¿no? Sí, MacFish, MacFish, Macfish, Macfish. auspiciante pasión por la pesca. Así ¿Ah, <ríe> Bueno Javier, venimos acerca Javier. Bueno, nos falta un poco de pesca. De a poco va picando, pero bueno pescado. ¿eh? Sí, sí. La verdad muy buena calidad de pescado, muy sanito. Chiquitos, pero muy los mudos, muy gorditos y bueno, estamos achicando un poco de suelo y, y todo a fondo, y lo más lejos posible. Bien, buenísimo. Bueno, ahora llegó la hora de comer y después vamos a ver vamos cómo a ver sigue tarde. Falta mucho la tarde. Mirá, Galapate. Oh. Ah, Mira lo que es esto. Más. Tremendo, tremendo. Mirá. Ojalá se lo pudiéramos probar por la cámara, pero bueno. Un sueño, un sueño. Espectacular, terrible, de primero. Y bueno, de esto se trata la pesca, amigos no solamente pescar, sino pasarla bien acá en Compañerismo. Buen almuerzo, con todo un poquito, <risa> tenemos todo, de todo, de, de todo, ¿verdad? y un buen vinito. No se olviden de eso, de pasarla bien cada vez que vayan a pescar. ¿eh? tanto, tenía doblete, mirá ahí, eh? doblete de medida eh. espectacular mira qué lindo doblete malo che, malo eh, venía a la caña toc, toc, peleando continuamente bueno vamos a seguir pescando Bueno acá estamos amigos, va saliendo algo de pesca, muy chico, medianito chico es lo que va saliendo. Llegó la hora los bifes, ahí tenemos, excelente calafate, buenos bifes, excelente los bifes, de Quique Godoy, como acá siempre. viene Javier, viene no pasa nunca, eh. viene Javier también para comer, bueno Quique Godoy, gracias siempre por los bifes, ¿eh? bueno acá estamos, el reparito, trajimos un reparo, como siempre en esta zona hay un poco de viento, Ahora se puso viento un poco de costado de atrás. Hay pesca, pero bueno, medianito a chico lo que está saliendo. Eh, y nosotros nos interesa agarrar siempre el pescadito más grande. Así que estamos buscando con unos anzolitos más grandes. Este, hoy a la mañana los que sacamos fueron buenos y después sí. se achicó. Después se achicó, pero hay bueno. Hay más pique, pero más chico. Sí. Hay más cantidad de pique, pero un poco más chico el pescado. Pero bueno, estamos disfrutando todo. Bueno, ahí está Javier con un sándwich. Este. ¿Qué triplete hermoso? Triplete, pero bueno, no es el tamaño que buscamos Pero es así constante el pique Bonito. De este tamaño está infestado de pescado Como pueden ver, un pescado gordito, mirá Como pueden ver está lleno de pescado, Sí. lleno de este... pescado, no es el tamaño que venimos a buscar, pero bueno, como pesca divertida y para la gente en familia está ideal. Esto. En esta parte está lleno. Está lleno de, lleno de pescado, lleno esto, de pescado. Esto es muy grande. Dale. Enorme, es enorme, viste. pero bueno, acá es un lugar, un sueño para venir a pescar, ¿viste? hay mucho enganche también, viste. Este, pero bueno, eh, para la familia y para, para pasar el día es excelente. Puede pegar la vuelta por allá? Sí, a... aparentemente hay autos por todos lados allá. Estamos casi al fondo, pero allá se ve mucha más gente todavía. Bueno, nos queda un ratito nomás. Un ratito y nos vamos. Dale. Bueno, califa. Ya ha venido pescado. Seguimos firmes. Con la pesca, pero se nos va el día Y bueno, ya hemos cumplido con, Casi con la cuota de pesca Y, y bueno, pescado sanito ¿eh? Como pueden ver Espectacular. Sanito, pero bueno este, No es el tamaño lindo Pero bueno, Medianito. eligiendo se puede ir Devolvimos varios también Que fueron zafatos Y bueno, para la, hasta la próxima Nos podíamos ir sin tomar la última imagen de lo que es el dique paso piedra y acá estamos sobre el mismo, el mismo dique esto es el mismo dique está espectacular del otro lado todo campo y de este lado estamos sobre el agua última imagen ya no íbamos la pesca fue medianamente linda pero hay mucho lugar es muy grande y hay gente pescando por todos lados nosotros hicimos como 10 kilómetros para allá abajo para hay gente pescando acá cerca. ¿Cómo encontrar el pescado en algo tan grande, no? Hay que venir más seguido. Bueno, lugar hermoso, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Como todo lo que hacemos, que a veces hacemos mal, hay que cuidarlo, no hay que dejar basura, no hay que dejar la basura que trajimos, la tenemos que llevar de vuelta. Espectacular. Hermoso lugar. Voy a mostrarles. La parte del otro lado del dique que está todo ahora me voy a dar vuelta. Allá está, mire la hondura que debe tener esto. Qué hermoso, hermoso dique paso piedras. Bueno, ahí pasaba. Resumimos todo en este bloque, un hermoso lugar. Un pejerrey muy peleador, en el cual debe tener pejerrey gigante, así se lo digo, pero hay que encontrarlo. Y es tan, es tan grande, ahí estamos en el sector 19, si usted entra en el mapito, en un mapita que tienen los chicos que se llama, eh, búsquenlo en Facebook, Amante Dique Paso de la Piedra, hay un mapa de este lugar y están los sectores todos divididos por número, en el cual usted puede llegar con vehículo, en el cual se puede dar la vuelta por todos lados. Nosotros estábamos en este momento en el sector 19, un lugar que es dentro todo bajo, aunque tiene mucha hondura todo el sector, pero que los pejerreyes se encuentran en este momento por ahí. Es más, por ahí pueden estar en, en todo el dique porque es muy grande para recorrerlo, son este, casi 4.000 hectáreas de agua y está muy, pero muy lindo. Dique